Justitos está están encima del sofá ¿Qué haces encima del sofá? ¡Castigada! ¿Pero qué dices? Si tienes puesta una escalera para que podamos subir Esto... Mmm, ¡Castigada! Oh. Castigadas. Pero si estamos jugando con nuestros juguetes. Eso. Y nos has dejado la caja de los juguetes tú. Esto. Yo. Castigadas. <risa> Pero Dasha, ¿qué haces tumbadita en el suelo? No. Ya está aquí el pesado de mi papá. ¿Qué pasa, guapetona? ¿A quién queremos la noche? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, creo que tienes un poco de frío. Vaya por unas mantas. Pero ¿dónde vas? Si estamos en verano y hace 40 grados de calor. mata para que no te resfríes, esta otra para que estés calentita, esta otra para que estés cómoda, y esta otra para que descanses bien. Ale, ya está, mi perrita amorosa, bien cómoda y tapadita. Por favor, que alguien me ayude. A mi perrita le pasa algo y no sé qué es. que casa! ¡Ya lleva a la casa! ¡Yo de compras! ¡Oh, no! Sergio ha ido de compras! ¡Seguro que ha comprado! ¡Disfraces! ¡Muchos disfraces para mi pequeñita! ¡Mira qué guapa está vestida de policía! ¡O de novia! ¡O de novio! ¡Y de enfermera venga. ¿Qué disfraz te gusta más? ¿Cuál me gusta más? Pues tu disfraz de ladrón O el de Santa Claus O mejor aún El de perro pulgoso Toma perrito pulgoso Una pelotita <risa> Pelota, pelota, pelota, pelota Pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota.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 ¿Qué os pasa, chicas? ¡Venga! ¡Que hay que seguir el entrenamiento! Eso nada! Ahora el que va a entrenar eres tú! Por favor, no puedo más! ¿Qué pasa, papi? ¡Ya estás cansado! ¡Acabamos de empezar!